Sé que mucha gente no creía que una mujer nos pusiera corrido, así quiero agradecerle a toda la gente que nos apoya. En todos los estados ya casi tenemos un mes en regresar a la casa. Gracias a que ya ocho días tenemos presentaciones. Y no podíamos abandonar a nuestra gente de Atlanta, que habrá con acaso yo, aunque me haya mudado para Los Ángeles, California, porque aquí di todo el ancho, la tela que tuve que cortar. me importan, está Chole, está René Islas, está, está Israel con su esposa están varias personas caritas conocidas que comenzaron junto conmigo con este sueño. y saben qué es lo bonito de, de ir subiendo paso a pasito que nunca nos despegamos del sueño y que mucha gente me dijo hoy me hablando con Claudia porque ella es otra de la que nos ha apoyado me dijo tú te buscas problemas no porque seas mala persona a Michoacán. Me dijo, ¿te gusta el problema? No porque seas una persona mal hablada, porque puedes yo atrás de nacencia, ¿verdad? Pero... Arriba Jalisco. Arriba Jalisco que no se rara. Me dice, pero tienes una un porte de persona que aunque tú siempre dices que eres del rancho, que no aprendiste a leer hasta los 13 años, tienes clase, aunque sea de la clase media hora, pero ahí andamos, haciendo carretera. Me dijo, ¿y eso es lo que nomás te paras presente un sombrerillo, una chamarra y unas botas de cuero y con eso ya dar las esta canción, arriba toda la gente de Honduras esta canción la compuse cuando agarraron a mi hermano yo todavía no voy a México para toda la gente que nos habla y dice que no quiero ir a México porque ya estoy nomás en los Estados Unidos simplemente que soy mojada igual que muchos de ustedes aquí y todavía no puedo ir a México y compuse esta canción Siempre hablo de lo que yo compongo, porque no hay nada más que componer canciones, hay que mandar un mensaje. Y siempre que nos van a más de lo que a la otra gente, nosotros hay que ser felices como sea. Quiero regresar al rancho, recordar a mi gente, cuando yo andaba sin pinches paraches, con los pantalones rompidos, que tenía mi papá, a mi mamá, pasábamos un chingo de todos me amo, menos mi hermana nunca lo que siento y que viva el México